Señor presidente, señor Montoro, señorías, creo que es necesario empezar mi intervención haciendo una aclaración sobre el debate de hoy. El señor Montoro ha hecho, como es lógico, el turno a favor de la propuesta del Gobierno sobre los objetivos de déficit y de techo de gasto. Gracias. El turno en contra debería estar encabezado por el portavoz del Partido Socialista, pero han desertado de esa responsabilidad. Ustedes, señores del Partido Socialista, apoyan esta propuesta demostrando una vez más que en lo fundamental están de acuerdo con el Partido Popular, que en lo fundamental son lo mismo que el Partido Popular. Pero aléngrense, porque en este debate van a tener el privilegio de contar no con uno, sino con dos portavoces, y uno de ellos será el señor Montoro. Nuestro grupo considera que hay al menos cuatro razones fundamentales por las que debemos rechazar esta propuesta del Gobierno. La primera es que el Gobierno introduce un nuevo ajuste encubierto de 5.000 millones en el techo de gasto y, con ello, consolida los recortes ejecutados en estos años. Incluso cuando hay un estrecho margen para hacer unas políticas económicas diferentes que permitan revertir los recortes y aumentar la inversión, ustedes prefieren redoblar su apuesta por las políticas de ajuste que nos han llevado a una situación insostenible. En segundo, en segundo lugar, se plantea un reparto enormemente desigual del déficit por el cual las comunidades autónomas tienen un margen tres veces inferior que la Administración Central, a pesar de que son estas las que soportan la mayor parte del gasto social en educación, en sanidad y en servicios sociales. Esta propuesta vulnera el artículo 156.1 de la Constitución, que establece la autonomía financiera de las comunidades autónomas para el desarrollo de sus competencias. Esta propuesta, de hecho, y como ya se ha recordado, ya fue rechazada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por Cataluña, Lesilles Baleares y la Comunidad Valenciana. En tercer lugar, su regla de gasto no se basa en previsiones consistentes sobre el crecimiento económico, sino en situar un límite arbitrario del gasto público que no se justifica en base a las necesidades sociales y económicas del país. Las previsiones sobre el crecimiento económico que utiliza el Gobierno son contrarias a la tendencia que anuncian el Banco de España y la OCDE y que muestra que en los próximos años va a producirse una contracción del crecimiento. Si la bola de cristal del señor De Guindos falla como parece previsible, me pregunto ¿qué es lo que ocurrirá? Pues con toda probabilidad harán lo mismo que han hecho hasta ahora, esto es, plantear nuevos recortes y nuevos ajustes empeorando de nuevo cualquier expectativa de recuperación. Además, las modificaciones introducidas en el impuesto de sociedades no suponen ninguna solución a la crisis fiscal que atraviesa España. Es necesario sustituir la lógica del techo de gasto por la de un suelo de ingresos que permita sostener nuestro estado de bienestar en vez de destrozarlo a hachazos, como llevan haciendo ustedes los últimos cinco años. El problema fundamental es que la presión fiscal en España está 5,6 puntos por debajo de la media europea. El problema son las reformas fiscales regresivas sobre el IVA y el IRPF. El problema es un fraude fiscal que entre 2008 y 2014 superó los 250.000 millones, según el Sindicato de Inspectores de Hacienda. No son datos míos. El problema son, es la factura de la corrupción que nos cuesta cada año 48.000 millones de euros según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La propuesta sobre el techo de gasto que nos trae hoy usted, señor Montoro, viene acompañado de la advertencia, y quiero remarcar este concepto, la advertencia que el Consejo de la Unión Europea le hizo al Gobierno este pasado mes de agosto para la reducción del déficit. Las recomendaciones del Consejo van en el mismo sentido de siempre, no son muy originales en este aspecto e incluyen un aumento del IVA, un mayor encorsetamiento de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y seguir con la política de disminución de los salarios y precarización del empleo. Un Gobierno que estuviera al servicio de su gente rechazaría esas imposiciones y plantearía un modelo diferente de integración europea. El señor Rajoy, el señor Montoro y el señor De Guindos deberían ser sencillamente patriotas y defender los intereses de España en vez de llenarse la boca con ella pero no es el caso. Ya sabemos que ustedes, señores del Partido Popular, tienen un concepto muy laxo, muy fino y muy flexible del patriotismo. Nosotras siempre hemos dicho que el patriotismo consiste en defender la sanidad pública, en defender la educación pública, los derechos laborales. Patriotismo es defender un modelo económico que no obligue a emigrar a miles de jóvenes al extranjero. Decía Castelao, que ustedes solo conciben una patria artificial puesta al servicio de sus intereses. Esos son ustedes, los patriotas del 135, los patriotas de la reforma laboral, los patriotas del rescate bancario. Este es un Gobierno que pone a la cola a 13,3 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social mientras pretende rescatar las autopistas con miles de millones de euros de dinero público. Hay dinero para ayudar a los bancos y a las grandes empresas, pero no lo hay para sostener los servicios públicos básicos. Hay techo para el gasto, pero no hay gasto para quien no tiene techo o no puede pagarse el techo porque está en el paro o cobrando un salario de miseria. España es el segundo estado de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad en los últimos años, hasta el punto en que el 1% de la población acapara tanta riqueza como el 80% restante. Ustedes justifican el rescate a las autopistas mediante la cláusula de responsabilidad patrimonial de la Administración, la RPA, que obliga al Estado a asumir la gestión de una infraestructura que está en quiebra. Pero no hay RPA para la gente. Ustedes salen al rescate de grandes empresas como SACIR, como OHL, como FCC, pero no asumen ninguna responsabilidad por la situación de emergencia social que ustedes mismos han provocado. ¿Qué es lo que ocurre, señor Montoro? que para que el Gobierno ayude a alguien tiene que aparecer en los apuntes contables del señor Bárcenas. ¿Es eso? Este es un Gobierno al servicio de los privilegios de una minoría y que deja de lado las necesidades sociales de este país. Un Gobierno que vulnera la soberanía popular para ponerse al servicio de poderes extranjeros no refrendados democráticamente. Este es el Gobierno que apoyan ustedes, señores del Partido Socialista. Ustedes rechazaron participar en un gobierno de cambio. Ustedes apoyaron la investidura del señor Mariano Rajoy. Y hoy... Señorías, guarden silencio, por favor. Guarden silencio. Y hoy apoyan la propuesta del señor Montoro sobre el déficit y el techo de gasto. Ustedes pretendían convencernos de que la investidura del señor Rajoy era un apoyo puntual, un lío de una noche pero al contrario hoy comprobamos que son ustedes una pareja estable o más bien un matrimonio. Ante esta situación, desde Unidos Podemos asumimos la responsabilidad de encabezar la oposición y de plantear un proyecto de país que ofrezca un horizonte de progreso y de bienestar para todos y para todas. Muchas gracias.